juego de cartas jugarme el corazón a todo nada en esta partida sin sentido que no estés tú jugándola conmigo ni recojas mis espojos cuando resulte herido jugarme el corazón a todo nada por si acaso se equivoca mi destino